¿Qué pasa, compitruenos? Compitruenas, bienvenidos a Pokémon Let's Go lo Lock Bienvenidos al episodio número 9 Y hoy, chicos, hoy es día de gimnasio Hoy vamos a intentar vencer a Misty He estado leveleando, así que os voy a enseñar al equipo Que tampoco es que haya sido una locura, ¿vale? Fijaos, porque están todos a punto de morir Yo estaba ya acojonado Y el único que ha subido de nivel es Adrenito Ha subido a nivel 17 Que bueno, es algo, es algo Pero tampoco es mucho, la verdad Lo suficiente, al menos lo suficiente para que podamos meter... Al resto del equipo, a los de nivel 12 Ya sabéis, he luchado para ello Contra este tío, he luchado contra El montañero y he luchado Contra esta chica de aquí Esta pobre que está aquí como torcida Pues pues esta, así que nada Vamos a coger los objetos que hay por aquí, que los he visto Aquí un frasco de éter, pues bueno Pues, pues, pues, pues, pues vale me, me vale muy poco, pero bueno Y esto es ¡Oh! MT Transformación Interesante esto es lo de Ibi, lo de, lo de Dito, ¿no? Ibi, sí, lo de Ibi, claro. A ver, vamos a verlo. ¿Se transforma una copia del objetivo? Con... Sí, es lo de Ibi, es lo de Dito, joder. Eh. Tommy. Mm. Es interesante porque nos permite saber los tipos de lo que nos enfrentamos, pero te hipoteca un poco, porque como no sepas qué ataques tiene... Uff. Bueno, da igual, vamos a ir a por Misty, vamos a dejar a Bill de lado Ya sabéis, hoy pensabais a lo mejor que íbamos a por Bill Pues no, hoy vamos a por Misty ¡Uh! ¡Oh! ¡Un Electro, ¿Pero qué pasa? Electro Shiny! Vamos a ir a por, a por Misty, no me pienso andar con tonterías Yo creo que, que Misty va a ser un capítulo lo suficientemente largo como para dedicarle exclusividad total Así que creo que merece la pena Vamos a curar, vamos a ver cuál va a ser nuestro sexteto Y por cierto, si no habéis visto el capítulo de ayer, por favor, id a verlo Porque es que el capítulo de ayer... El capítulo de ayer, Albi, nuestro top más top de los tops, casi palma hasta dos veces. O sea, brutal, brutal. Y además la edición, pues hombre, la edición es, ya sabéis, del estilo, ¿no? De, de lo que me gusta hacer a mí. Así que, por favor, ir a verlo. Sé que lo digo en todos los episodios, pero es que esta serie está siendo un pepinote. Un pepinote tan gordo que cuando haga un mejores momento, chicos, cuando hagamos un mejores momentos, va a ser tan bueno que es que va a ser el viral del, del fucking año. O sea, no sé... Va a ser brutalítico Vale Vamos a ver, chicos Qué Pokémon Metemos en el equipo Oye, eh, vale Digo, se ha petado esto No, no salen no sale los Pokémon A ver, opciones No, opciones no Pokémon Aquí estamos Vale ¿Qué sexteto ponemos? Abra está vivo Aunque esté aquí eh, Está vivo, vale vamos a, vamos a meterle, por supuesto Fredo <ríe> Fredo ¿Quién no quiere a Fredo? Steve <ríe> Rambo Sí, Rambo sí Por supuesto Rambo stop top y dado también. Yo creo que este es... Este es nuestro sexteto top de los tops, ¿vale? Luego está aquí el pobre Steve que... Bueno, todos sabemos quién es Steve, ¿no? ¿Quién es Farfetch? Eh, la vida, la vida es Farfetch. La vida es pasar cuando uno tiene jaquecayo, que sé, no sé qué coño estoy diciendo. Gimnasio de... Misty, Gimnasio, segunda medalla. ¡Hola, aspirante al título! La líder de gimnasio de Ciudad Celeste, Misty, es muy fuerte y no se anda con chiquitas. Solo puedo permitir la entrada de entrenadores que cuenten con al menos un Pokémon de nivel 15 o superior. Pues me vas a chupar el huevo derecho porque tengo unos cuantos por encima de nivel 15. Así que, vale, a tomar por saco. Vamos a ver qué nos encontramos. Un combate obligatorio y dos. No obligatorios. Vale. ¿Con quién abrimos? ¿Con quién abrimos? Yo creo que Adrenito puede abrir aquí, ¿no? Podemos abrir y subirle de nivel, ¿vale? Porque si, ya sabéis que si otro sube a nivel 13 y este está a nivel 17, pues, pues no puede jugar. Así que vamos a intentar que suba de nivel, al menos a nivel 18. De cabeza al combate, mi Pokémon va a dejar a los tuyos calados hasta los huesos. Ya lo dudo, señorita, ya lo dudo. Vamos a comprobar qué guardas en esa recámara. Y si podría ser algo fácil... No sé, sea, algo así para abrir de boca algo sencillo, señorita Campista Lily, un Pokémon que es ¡SIL! Sí, vale, bien, bien Arceus mío. Gracias por darme algo sencillito así para, para arrancar con, con energía, con, con tranquilidad. Vamos a hacer lo primero, reducción, que es la estrategia mítica de este Pokémon, porque reducción es mm, brutal, o sea, venganza. Uh, uh, uh, uh, ¡Uh! De la que nos hemos librado. Gracias a la reducción Vale, pues vamos a hacer reducción Dos veces Mimamente, para que ya sí que no golpee Ni pagando, ahí está, acumula energía Creo que ahora golpea Si no me equivoco, ¿no? Creo que son dos turnos Y en el tercero golpea Así que creo que ahora ya podemos golpear Vamos con Mega Agotar me, No me equivoco, ¿no? Libera energía, perfecto Lo falla y Mega Agotar que, ¡Oh! Es muy eficaz Vale, perfecto, perfecto Nice beachman, nice bitch, Ahí está, polución lo falla y me va a agotar Que termina de reventar así? Oh yeah, oh yeah, oh yeah ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos este gimnasio, chicos? ¿Cómo empezamos? Eh, no, no, uf, no voy a subir ni de coña de nivel Pero ni de coña, nos queda un puto huevo A ver, la cosa es, la cosa es Si nos va a dar tiempo a hacer todos los súbditos y Misty porque estos no los podemos saltar, ¿sabes? O sea, podemos ir por aquí, mira al pobre Odis, que está más perdido el pobre ¡Ay! <risa> Me descojono. A ver, Misty está aquí, ¿vale? Y la pregunta es ¿Nos da tiempo a luchar contra el resto? A ver, nos interesa que Adelito suba de nivel, eso es una realidad Pero también nos interesa No perder Pokémon, ¿sabes? ¿Sabes, ¿Sabes, lo, que, ¿sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? Por lo que vamos hablando, ¿no? Bueno, vamos a hacer un combate Vamos a hacer este mismo Y sí, y ya está ¡Wow! La pirueta máxima ¿Has visto el salto que me he marcado? Merecedor de una media de oro, por lo menos Me la pela tu salto, ¿sabes lo que te digo? O sea, como, no sé, si quieres te lo explico en braille A ver, no me toques los cojones Que sea fácil, mira, un shield, pues ahora un tentacle ¿Qué te parece? Un, un, un, un goldín Un labras No es un Goldin ni un Tentacul, desde luego. De tipo agua es. Bueno, tipo agua en el juego real, claro, en este juego no sabemos lo que es. A ver, Lapras, amigo mío, hermano mío, nivel 18. Nivel 18. Me das más miedo que su puta madre, así que vamos a sacar a. a Tommy, a Albi. A Albi, mismamente. No quiero problemas con este Lapras. No quiero problemas antes del líder. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, Albi, vamos allá. A ver qué tiene este Lapras. Cuidado, eh. Cuidado, que me lo estoy viendo ver. Mega patada, lo falla. Vale, perfecto, perfecto. Así, así todos. Así todos. Terremoto a muerte. Terremoto a muerte. Vamos. Vamos. Vamos. Bueno, es súper eficaz. No, lo, no me había dado Hueso merán. Lo falla también. Bueno, pera es el fallador. Terremoto otra vez. No lo voy a matar. Salvo que hagas crítico, <risa> Albi. Si quieres hacer crítico, te lo dejo, eh. Si que... ¡Uh, un PS! ¡Un fucking PS! ¡Y sustituto! Oh, ¡Sustituto de fusión! Lo siento, compañero, chupa vidas. Y creo que ya Lapras ha muerto. Vale, mmm, igual nos da tiempo a hacer el último súbdito. Aunque ya llevamos 10 minutos de vídeo casi. Bueno, es ¡Qué coño! Llevamos 7, tampoco nos compliquemos. Bueno, Albi sube a nivel 19, lo cual me parece perfecto. Y no creo que suba a Adrianito, ¿no? No. ¡Oh, Fredo! Sube al 13. ¿Veis? Esto es un problema. Porque, salvo que Adrianito, Adrianito, que no se sé vocaliza, suba otro nivel. Bueno, vamos a ir a curar, no por nada, porque no nos han quitado vida, sino por el tema de los pepes. Y vamos a por Misty y ya está. Porque Misty va a tener mazo Pokémon. Vamos a dedicarle 10-15 minutos de vídeo casi seguro y ya se nos va a alargar de cojones. Nos hemos saltado un, un subido, que yo creo que está bien, ¿no? Dejamos ese tío ahí, que se relaje tranquilamente. A esa nadadora, a esa modelo que Buenorra, se puede quedar ahí tranquilísimamente Ahí está, cúrame Mi super Pokémon Y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto Nice, bitch, man, nigga, bitch Oh, mama, yeah, baby, vámonos a por el líder A ver, chicos eh, No sé qué hacer No sé con quién abrir Quién es support, quién no es support Está, Misty tiene todos los Pokémon A nivel 20, ¿vale? Yo solo digo eso, esto es un random lock y están a nivel 20 O sea que podríamos perder aquí el que Yo lo digo así, así como lo siento Vamos a dejar a este pobre ton, a, este, a, esta, a esta chica, a este súbdito Aquí, bueno, <ríe> he hecho el camino largo como un retrasado Vale, a ver Misty Misty, Misty. A ver, aquí Adrienito puede ser clave Fredo también Vamos con el tío. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Vamos a ver qué somos. Misty, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, compañera? ¿Qué, ta ¿Qué táctica utilizas para entrenar Pokémon? Ninguna, la verdad que ninguna. La mía es la ofensiva total con los Pokémon de tipo agua. Estás delante de Misty. Vas a ver que no solo soy una cara bonita que empiece el combate. ¿Estás preparado? Segunda medalla del juego, chicos. Segundo líder de gimnasio. Vamos allá. Levantad las manos. Apoyadme porque este combate va a ser... Este combate va a ser épico, fantástico. Líder Misty, 5 Pokémon... 5, 5, 5, Growlithe. Vale, Growlithe es bien. Growlithe es bien. Vamos a hacer reducción. Vale, es la estrategia mítica, ya lo sabéis. Creo que reducción y mega agotar es la clave, meditación. Se sube el ataque físico. Y eso no me hace mucha gracia. Bien, es cierto que nos reducimos la, la evasión, o sea, aumentamos la evasión. Es probable que falle, ¿no? Otra reducción, por si acaso, reducción. Venga, mi propia medicina, vale, cuidado, eh. Porque entonces vamos a. Nos va a costar pegar a este tío. Nos va a costar. Y como no tengamos ataques muy eficaces. Oh, mamá. Oh, mamá. A ver. Growlithe, nivel 20. ¿Megaotar? Metrónomo. Uf. Cuidado. Cuidado. Que no sea, ni de tipo tierra ni de volador. Hidromba. Mm, vale. Vale, te lo compro. Te lo compro. Es especial. Soy de tipo eléctrico, aguántalo bien, Ardenito Joder Joder, lo que me ha quitado Ahí está, oh, le quita bastante, le quita bastante Bien, bien, bien, súper eficaz Bien, vale, perfecto, perfecto Pues mega agotar, no lo falles No lo falles, Ardenito Metrónomo, no me hagas nada eficaz Por favor, por favor, Grubli Por favor, deslumbrar, no, no, no me afecta No me afecta Perfecto, perfecto Perfecto, estamos empezando muy bien el combate Ahí está, nos curamos Y último, Mega Agotar No lo falles Metrónomo, podrías fallarlo, ¿eh? Yo te, yo te aviso de que podrías fallar el ataque que sea El que sea, Mordisco, no lo falla No me quita mucho, no me quita mucho Mega Agotar y Growlithe debilitado ¡Bien! ¡Bien! Arrancamos muy bien, a ver si subimos a nivel 18 Estaría muy bien Estaría muy, muy, pero que muy bien Growlithe muerto y subimos... ¡No! Casi Bueno, el siguiente sube El siguiente sube Dado al 13 Vale Vale Líder Misty me saca a Paras. Paras Paras Paras Paras ¿Qué podemos sacar contra Paras? Podemos seguir con Adrianito No sería mala idea Podemos seguir... Podemos cambiar a Tommy O a Rambo Adrianito ya va a subir un nivel Vale lo cual está bien Rambo tiene... Rambo tiene beso amoroso Vamos con Rambo Vamos con Rambo Así... Eh, probamos, probamos cosas nuevas ¿Qué os parece, chicos? Rambo poderoso <ríe> Me descojono, tío Es que un puto... Un puto Kabutops Es que puede ser verdadero dios en esta serie Un Kabutops A ver, paras Paras, compañero Beso amoroso ¿Somos más rápidos? ¡Somos más rápidos! Beso amoroso le golpea Perfecto Y... Eh, ¿Qué le podemos hacer a este Paras? Nivel 20, eh, mucho cuidado que en cuanto se despierte nos podemos encontrar con cualquier cosa Y Rambo está muy por debajo del nivel exigido para este combate ¿Ataque aéreo? Doble ataque Es que no sé qué tipo es, doble ataque, a ver Vamos a tantear el asunto, doble ataque Ahí va uno, poco eficaz Vale, no le podemos envenenar porque está dormido Y se despierta Amnesia Vale, se sube la defensa especial. Eso me da igual porque soy atacante físico. Vamos a hacerle beso a otra vez. No vaya a ser que tenga ahora ahí demasiados ataques poderosos de ataque, de, de ataque especial y me toque los huevos. A ver. It's the time of ataque aéreo. Sí, señor. Yo creo que es el momento. Solo, tengo, solo tiene que aguantar dormido este turno, ¿vale? Intenso a, a lo de luz. Y vamos a ver qué tienes, señor Paras, duermes, ¿no? Duermes, claro que duermes, vamos allá Ataque a aéreo que es poderosísimo, y este Paras podría morir, podría morir, si es muy eficaz podría morir Que no sea poco eficaz, vamos, vamos, ahí, no lo mata, no lo mata, pero bueno, casi, casi Yo creo que un pisotón podría matarlo, pisotón, a ver, son más rápidos todavía, todavía y siempre ¡Ahí está! ¡Palas debilitado! ¡Perfecto! Y hemos hecho un buen combate. Estamos haciendo un muy buen combate, ¿eh? Yo creo que voy a seguir con Rambo. Me ha gustado. Oh, ahí está, directo al, al nivel 18. Quiero aprender psicorrayo. Qué pena que este no sea tipo psíquico, la verdad. Psicorrayo. Puede causar confusión. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Voy a quitar a afilar, Afilar. ¿Afilar? ¿Para qué? ¿Para qué quiero afilar? Alguien me lo explica teniendo psico rayo para nada vale tentacul seguimos luchando sí por qué no tenemos bes amoroso que, que, a qué podemos temer contra este tentacul bes amoroso debería patada giro no no tres veces tres veces y es por cuatro tres veces y es por cuatro oh my god oh my god Vale, cambiamos de Pokémon, obviamente Obviamente, vale, a ver Patada giro Tommy, es el momento de Tommy, por supuesto Por supuesto, Tommy, it's your turn It's your time, my boy It's your turn, my boy A ver, este Tentacool con patada giro Patada giro me da igual, porque somos O sea, es poco eficaz para, contra Tommy lo, ve, lo falla <risa> Y lo falla Vamos con pantalla de humo Mega puño Ay, my bitch, mini Vale, vale, vale, vale, vale. No me quita mucho. No me quita mucho. Es, es mega puño. Es mega puño. Pero no me quita mucho. Vamos a atacar, yo creo, ¿no? ¿Para qué vamos a andar haciendo mega puño? Puedo hacer lengüetazo. Mega puño, lo falla. Lo falla, lengüetazo. Paralízalo, paralízalo. No. ¿Ahora? ¿Ahora puede ser que sí? Neblina. Este pobre se hace caquita, se hace caquita. Neblina me la pela, lengüetazo. Ahí está. Ahora sí, ahora sí paraliza luego el golpe crítico mm. mm. Otro lengüetazo, dos más y muere Me puño. Nos va a dejar jodidos de vida, eh Es la parte mala, tío Es la puta parte mala, eh Otro más, otro más Y tentacul debilitado Lo falla, lo falla Y ahí está ese lenguetazo tentacul muerto Vale, quedan dos Quedan dos Pokémon, chicos, dos Pokémon De momento todo va Viento en popa, Rambo ha estado A punto de morir ¡MELMETAL! ¡MELMETAL! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡MELMETAL! ¡Albi! ¡Oh, mamá! ¡MELMETAL! ¡MELMETAL! Uf, ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado aquí, eh, chicos! ¡Cuidado aquí! Esto, esto puede ser un problema, eh ¡MELMETAL! ¡MELMETAL! ¡FLIPA! ¡SHINY! Melmetal Shiny Qué guapo Vale Nivel 20 Terremoto Terremoto Vale, somos más rápidos Somos más rápidos Ahí está Te golpea Terremoto ¡Oh, es muy eficaz! Uf, qué poco le quita Qué poco le quita ¡Lo falla! ¡Lo falla! ¡Vámonos! Terremoto Es más rápido Y es muy eficaz ¡Uh! ¡Uh! Dos más Fijaos lo poco que le quito Y es muy eficaz Hipercolmillo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Dios Dios santo ¿Qué hace Neblina? ¿Qué hace Neblina? Porque no tengo ni idea Para el terremoto Por favor, que no tenga nada que me mate Que no tenga nada que me mate Por favor, lo pido Por favor, lo pido oh, Supersónico Oh my god Todo pasa aquí Ahora mismo Todo pasa Porque no se confunda Por favor Aldi, No te confundas No te confundas Eres un crack, eres un maestro, eres un dios, eres un dios, claro que sí. Melmetal debilitado, sí. Uh. Melmetal, Melmetal, Melmetal. Rambo sube al 13 y Tommy al 20. Uh. Uh. Uh. Y Fredo al 14, no me extraña. Aquí sube todo Kiski. Vale, Big Tribble. Big Tribble. Victriol ¿Qué tendrá este Victorio? Fredo no puede jugar, eh Fredo no puede, porque está a menos de 5 de Adrenito Fredo no lo podemos usar, pero Adrenito sí, y Dado también Vamos con Dado, tío Me sabe mal porque es. Lo voy a sacar a modo de support, pero para ver qué tiene Quiero ver qué tiene este Victorio, no me la quiero jugar Estamos muy jodidos A ver, Dado Eres un buen Pokémon Eres un fucking buen Pokémon Así que no pasa nada ¿Podemos contra este Victribble? Vamos a ver Tenemos Mega Gotar y Cascada Cascada puede retroceder, ¿no? Me parece Tenemos Rizo Defensa Vamos con Mega Gotar, a ver Mega Gotar Doble patada, es una broma Es una broma, es una broma Es una broma ¡Dado! Doble patada, tío Dado, tío Dado Fuck. A ver, doble patada a Trianito, ¿no? Doble patada. A ver, doble patada a Albi no le hace ni el huevo. También es cierto. Así que vamos con Albi. Y a ver qué, qué más tiene. Porque ahora cambiará de ataque, claro, el hijo de puta. A ver, nivel 20 Terremoto Vamos quinético ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué hace eso? ¿Qué hace eso? ¿Me baja qué? ¿Me baja qué? La precisión Lo no fallo No, sí, está claro Terremoto, vamos No lo falles Tajo aéreo Vale Vale Vale Lo Lo que me ha quitado Tajo aéreo Tajo aéreo Uf. Voy a cambiar de Pokémon eh Voy a cambiar a Drenito Voy a usar la superpoción En Albi He fallado dos terremotos con una sola Bajada de precisión, de verdad De verdad, tío, de verdad A ver, Tajoario es neutro Aquí, cinético. vale, bien, bien Bien, bien Bien, cinético. bien Vamos a La super poción la tenemos aquí, estaba esperando This is the right fucking moment, bitch This is the moment Albi is the moment poción. vale, a ver, ¿qué me haces, Victribble? Kinético otra vez, me da pela Me da igual Me da igual, vale Ahora la pregunta es la siguiente, cambio Cambio Albi O intentamos algo, es que me ha bajado la protección por dos, eh Es que no sabemos qué tipo es Igual si ataco un poco Y vemos a ver qué tipo puede ser Psicorrayo Vamos a ver psicorrayo Igual le confundo y todo Tajo aéreo No me debería matar No me debería matar No me debería matar Adrenito Vale, perfecto Psicorrayo Golpea Claro que sí, confúndelo Confúndelo Es muy eficaz Es muy eficaz Fuck No puedo quedarme con Adrenito Vale, psíquico es muy eficaz Por lo tanto tiene que ser O tipo lucha O tipo veneno O lucha o veneno O qué más ¿Qué más? Nada más ¿El psíquico? ¿Al lucha? ¿Al veneno? Lo malo es que no tenemos nada para el lucha ni para el veneno Bueno, terremoto sí Terremoto sí Pero claro, como he fallado dos Vale, vamos a confiar en que sea tipo veneno A ver, qué bien Tajuario. Y lo haces ahora Es que qué cabrón Es que me cago en su puta vida ¿Me quita cuánto? 17 17 Terremoto Va, no lo falles ahora, eh No lo falles Tajuario, Vale, 17 de 39 a 22... Retrocede, tío. Es increíble la mala suerte, tío. Terremoto. No re... Kinético. Vale, ahora, ahora lo fallará. Ahora lo fallará, tío. Es que verás. Verás tú. Tío. Verás que todavía tenemos un disgusto aquí, eh. Tenemos un di... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? En serio, no. ¿Qué está pasando? Terremoto. Por favor. Por favor. Lo falla. Lo falla otra vez. ¿Pero ¿Qué está pasando? Tajo aéreo No me mata, no me mata, no me mata No me matas, no me matas Vale, terremoto, golpea, bien Mátalo, mátalo No lo mata, tío No lo mata, tío No lo mata, tío No lo mata, pero es que tiene doble patada, tío No puedo sacar aquí a Fredo, tío No puedo sacar a Fredo, tío Vamos a intentarlo Ah no, si sí, no puedo usarlo. No puedo usarlo, nada, nada. Nah. Este cambio, este cambio no vale. Este cambio no vale. Este cambio no vale. No puedo usarlo, soy retrasado, soy retrasado. Tajoario, no me mates, no me mates, no me mates. Vale, perfecto. Da igual, esto, esto da igual. Este cambio da igual. Vamos con Tommy. Tommy, Tommy, Tommy, Tommy, sí, Tommy sí, Tommy sí, Tommy sí, Tommy sí. Madre mía, Victrivel. Y yo pensaba que Mel Metal era el problema. Yo pensaba que Metal Metal era el problema El problema, doble patada, vale Me quita poco Me quita poco Me quita un puto huevo tío. Es que va a ser más rápido que yo, tío Voy a matar a Rambo aquí tengo que matar a Rambo aquí, chicos No sé para qué Para entrar al bilimpio No Adrianito Limpio Puede que hayamos perdido aquí Le Lenguetazo, yo pensé. Está fuerte. No falla, no falla, mátalo, mátalo por favor Mátalo, ni de coña, paralizado Paralizado, paralizado Paralizado, vale, por favor, mátalo Mátalo, demolición Demolición igual lo mata Demolición igual lo mata, por favor, mátalo Mátalo, eres más rápido, eres más rápido Eres más rápido, sí Sí Sí, sí, ¡Sí! Dios Pensaba que perdíamos Pensaba que perdíamos el lote. Rompecoraza, ¿quién? Rompecoraza, ¿quién? Abra Abra rompecoraza Abra rompecoraza Baja la defensa y la defensa especial para aumentar Ataque especial, ataque especial y velocidad Uf Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no, no Es, bu es buen, buen ataque Pero te pone te deja muy jodido nada, nada Nada, nada, nada, no me interesa No me interesa Oh mamá, oh mamá ¡Oh, mamá, qué épico! Lo ha fallado. Lo ha fallado. Vamos a... a perder, tío. Íbamos a perder. Íbamos a perder. Lo ha fallado. Ha fallado Tajo Aéreo. ¡Ha fallado! La media cascada. Esta serie... Esta serie está siendo... Esta serie está siendo... Está siendo brutal. Pero brutal. Vale, nos obedecerán hasta nivel 30. Lo cual... Guay, la verdad. Y nos da una MT que es... 29, trampas rocas. ¡Qué basura! ¡Qué basura! Escaldar, no, es trampas rocas, qué basura, qué basura. Bueno, chicos, hasta aquí, hasta aquí, esto merece un like, esto merece un puto like. Pues nada más, compito, espero que os haya encantado este pedazo de episodio. Apretad ese botón como si no hubiera un mañana, lo merece, este episodio lo merece. Fijaos cómo ha dejado el equipo, fijaos, es que es increíble, es que es increíble, estábamos a punto de morir. Dado, lo siento mucho, dado ha sido Ha sido lo que tenía que ser O sea, ya está Ya está, lo dejamos por aquí chicos Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio Chao, chao